Eh, señor Vicepresidente, señorías, con esto las enfermedades me han cambiado de sexo las. No pasa nada. Eh, bueno, hoy la verdad es que hay buen rollito aquí. No sé, sea, tengo así como energías eh, positivas. Entonces no sé, hoy voy a intentar estar más, más formal, aunque esta formalidad empiece con una palabra eh, que me gustaría que se cumpliera, que es Sayonara. Sayonara Lonce. Y digo, sayonar al 11, porque en la actualidad es importante, tanto aquí en Madrid como en mi comunidad de Neuskadi y como en muchos otros pueblos de España que eh, la unidad de la, la comunidad, comunidad educativa, es, los, el profesorado, es, los, uh, los padres es, y el alumnado el salga el a la calle para decir no al 11. Por otra parte, está, que está claro que necesitamos eh, un nada, convenio educativo. Era, no se puede eh, publicar una nueva ley dependiendo del gobierno nuevo que tengamos. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Y en ese sentido, eh, traer esta moción es algo eh, que aprobamos y hay que eh, analizarlo bien. Yo tengo dudas de que cuando hago, eh, algunos hablan de pacto nacional, a mí me gustaría que se hablara de pacto Estado. Cuando se dice pacto nacional, siempre me parece que se hacen los pactos y los convenios desde el centro hacia la periferia. Y a mí me gustaría que en este caso eh, hagamos este nuevo convenio, participen las, todas las administraciones públicas, centrales y de las comunidades autónomas trabajen para eh, llevar adelante esta nueva ley. Nosotros hemos hecho tres aportaciones. La primera eh, se trataba de una mesa de negociación y decíamos, hemos mencionado esta mesa de negociación por, para comenzar a analizar y poner fechas eh, para anular al 11 que se impone hoy en día. Y también hemos dicho que, para llevar adelante este convenio, que la importancia que tiene de llevar esto entre las instituciones, y, pero también es importante la participación de los eh, de la comuni comunidad educativa que afectará en ellos es decir que las Participen también las comunidades autónomas, porque las, las comunidades autónomas tienen sus propias competencias en educación. Y cuando hablamos de participación en este proceso, se debe respetar las propias competencias de las comunidades autónomas. Eso es muy importante para nosotros. La segunda aportación consiste en… Eh, decíamos, hablábamos de eh, cómo debe ser esta nueva ley. Nosotros teníamos unas iniciativas y unas ideas que ya las hemos marcado. Y en la tercera aportación es eh, la inversión económica, la importancia de la no, inversión económica. Cuando hablar de eh, acuerdo es incompatible con la ley que tenemos hoy y esto es la, el, la mayor agresión que está sufriendo la comunidad educativa eh, en la actualidad. Por eso hay que eh, anularlo. Y también es muy importante no dejar a nadie fuera de este proceso, sobre todo porque si eh, participara, cuanta más gente participara en este proceso, no tendríamos que vender este convenio, este, este acuerdo, porque la gente se sentiría protagonista, haría suya este suyo este acuerdo. Y entonces sería un acuerdo eh, a 20 años o a muchos años más, y no solo para cuatro años. Eh, cuando hablamos de que la escuela pública debe ser laica, debe ser equitativa, eh, y nos parece que esas cuestiones también son muy importantes. Y para finalizar, decíamos... Hablábamos de la inversión económica. La inversión económica es muy importante. Ha habido eh, restricciones, recortes en muchos ámbitos, pero también en el ámbito educativo. Entonces, eh, nuestro compromiso debe ir en la línea de lo que planteaba la OCDE. Eh, nuestro... En caso decíamos que hay que invertir un 6%. Por tanto, eh, decimos que se cumplirán estos derechos fundamentales. Y hoy veo que he terminado a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.